La Fundación Cepaim ha conseguido el espacio de trabajo compartido en Molina de Aragón. Hablamos con Rebeca, que es la técnica responsable del proyecto. Este es un espacio de trabajo compartido que ha puesto en marcha la Fundación CEPAIN eh, dentro del proyecto La Artesa. El proyecto La Artesa es un proyecto que busca mejorar la empleabilidad de las mujeres de las zonas rurales, y en, dentro de ese proyecto se vio la necesidad de que una de las mayores dificultades que había para emprender era que no había unos espacios unos espacios adecuados que no había que eran bastante además bastante superados de precio y entonces fundación CEPAIN de molina eh, lo vio como una oportunidad no solamente para mejorar el emprendimiento de las mujeres sino para también para fomentar eh, la para evitar la despoblación de la, de la comarca, una medida muy positiva, que se pudiera dotar una oficina que fuera compartida, donde se pudieran crear diferentes sinergias entre proyectos, entre emprendedores y emprendedoras, y entonces pues hemos puesto en marcha este proyecto también gracias al voluntariado de, de, la, de los usuarios de CEPAIN y Usarias. Y estuvieron presentes en el acto Francisco Javier Montes, alcalde de Molina Dragón, y José Antonio Arranz, el nuevo delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la comarca de Molina Dragón. Nos encontramos ahora junto al alcalde de Molina Dragón, Francisco Javier Montes. ¿Cuál es el apoyo que ha realizado el ayuntamiento hacia este espacio? Bueno, yo me he encontrado un poco con el proyecto bastante hecho, eh, la gran colaboración y el gran trabajo que ha hecho la Fundación CEPAIN. Eh, la verdad que Rebeca y su equipo han hecho un gran trabajo y el, lo único que podemos hacer es el apoyo total a estos, a estos proyectos para que, para que se hagan adelante y luego pues, eh, apoyarlos con todo, lo, con todo nuestro trabajo para otros nuevos proyectos para el año que viene.